Hola y bienvenidos Cuando pensamos en dulces placeres enseguida se nos viene a la mente un postre relleno de crema helado seguramente con una salsa de chocolate y por qué no con una masa crocante A todo esto nosotros lo llamamos profiterol Para la preparación se utiliza una masa bomba que está hecha a base de agua, sal, azúcar, manteca harina, huevos y crema de leche Luego de hornearlo 15 minutos o 20 minutos aproximadamente, ya está listo para rellenar con lo que quieras. Un baño de chocolate al final le dan un toque exclusivo. ¿Y aquí le vemos este poste tan delicioso? Nada más ni nada menos que a la madre de la revolución culinaria, la reina consorte Caterine de Medici, nacida en Florencia Italia en el año 1591, que contrajo nupcias en a los 14 años con Enrique II de Francia, hijo del rey Francisco I de Francia. Cuando arribó a Francia, lo hizo acompañada con una corte de más de 100 sirvientes, entre los cuales se encontraba un tal Panterelli, su chef, quien inventó una masa seca, que primero fue llamada con su nombre, y luego la llamaron paté a popelin, y ahora es llamada pasta choux. La pasta fue perfeccionada por Antoine Carême y esa es la receta que se mantiene hasta nuestros días. Los profiteroles, también conocidos como choux, se han popularizado en varias ciudades, tanto de Europa como de América Latina. Se los puede rellenar con cuantos ingredientes la imaginación los permita. Los hay dulces y salados. En Argentina y Uruguay se los conoce como bombas de crema, ya que están rellenos de crema pastelera. En Austria se los rellena con crema de queso Quack, pero también se los puede rellenar con vegetales de estación, vegetales salteados, quesos y embutidos. como quieras y cuando quieras? Esta delicia ítalo-francesa no solamente seduce, sino que encanta por todas las variedades que le ofrece a tu imaginación. Mm, Jorge, ¿y entramos? Así es como grabamos. Oh, ¡Qué día, hoy. Pues tienen cuatro <risa> tanto no si aparte entraron todos juntos al mismo ¿no? tiempo digo ujum bien estás bueno agarren un tecito el mate siéntense con la familia vamos a ver una linda película <risa> yo iba a hacer algo más al estilo Discovery Channel donde los patos migratorios del sur de California, llegan volando... ¿Eh? ¿Eh? Ah, no. ¿Para, no? ¿Ya te no. No, no, no. Hola y bienvenidos. Cuando pensamos en... pensamos <risa> en día de la primera. A todo esto, nosotros lo llamamos profiteroles. Para la preparación se utiliza una mamma... Ah. Gracias, Jorge. <risa> Toma diez mil ochocientos cincuenta y cinco. Ahora acabó, sí. Ya sé. Mirá que mi padre es el no. cuando arribó a Francia lo hizo acompañada de más de una corte de 100 sirvientes. Eh. No. <risa> Así no me Vamos, listo. Cuando arribó a Francia, lo hizo acompañada con una... <risa> Muchos de burgueros, que embrulés, pero sí, ni tenemos... un de agua no dan acá. Y una quiche. salud. Más, am más que... ambre que piojo de peluca. <risa> Te das cuenta, ¿no? <risa> Con un café con leche me quieren conformar, así yo no. Esta masa fue perfecta. ¡Ah! Sí, para que acá algo que no me gusta. La pasta. La pasta. Mate al pelado. Entonces en el descubrimiento del océano pacífico, cuando van los pececitos de colores detrás de la boludo Después mi mujer dice que yo no me río nunca, ¿Vos te das cuenta? Dice, claro, es. "Esposó a los 14 años con Enrique II, Fran... Enrique II Francisco III, IV V, chapelador de ¿Se los puede rellenar con cuantos rellenos se les ocurra al otro? Porque me olvidé que iban Bueno Está grabando, eh Hostia. El que no vino a fumigar y te quedó todo el, el, el, ah, no, el verchado de la gente. Con que eso y pongo un patito así. Voy a poner un patito así pasando, ¿eh? a ver si es capaz. Vamos. Yo te va a venir a yo lo voy a poner. <risa> Ponga, porque ya te va a día